qué tipo de futuros imaginamos en nuestros territorios, tanto latinoamericanos como en los distintos países, y qué tipo de narrativas se están construyendo ahí. A mí, personalmente, me preocupa esta construcción de una narrativa de nuevo, que se repite en nuestra historia, cierto, de que el futuro es algo que queremos alcanzar, que está en otro lugar y que está generalmente en Occidente. ¿Será que en el futuro hipotético 2088 tendrán los habitantes de nuestro planeta que recurrir a estos espacios para imaginar la naturaleza a través del tiempo? ¿Cómo movernos en estos territorios? Como a partir de habernos volcado ¿no? a la pantalla, de habernos volcado al, al internet, incluso las personas que no lo hacían debido a la pandemia, a yo creo que ha desdibujado ciertas fronteras conceptuales que todavía existían entre el mundo real y el mundo digital. ¿no? Más que tecnologías del futuro, quiero sentir pensar otros futuros para las tecnologías, donde el porvenir implica resituarnos en un pasado que nos toca y del cual tenemos que hacernos cargo. Y que también esas formas en las que manifestamos en el presente esos futuros a través de espacios que existen y que son y que no necesariamente tienen un reflejo de estas posibilidades de escape, eh, pues creo que son justo esos condicionamientos que deberíamos empezar a cuestionar en colectivo. Precisamente porque si ese futuro no lo planteamos nosotros, se va a plantear para nosotros. Las tecnologías del futuro tendrán que estar pensadas en función de las necesidades de las personas usuarias y sus entornos y no según los intereses de las instituciones que las fabrican y las gestionan. Y el futuro es ese en el cual volver a la fuente, volver al original, está totalmente atravesado por un montón de tecnologías. Entonces, ¿a qué nos remitirían estas tecnologías? Pues necesariamente a lo colectivo. La responsabilidad siempre implica lo colectivo y el cuidado. Tecnologías para volver a sentir, no tecnologías de la indiferencia, tecnologías de la afectación y de los afectos.